Hello, Sara Berceruelo, a colación del vídeo de ayer donde veíamos si había realmente diferencia entre Google España y Google Español me ha hecho una pregunta sobre cómo pasar a Google Español, de qué manera podemos salirnos del de Google de nuestro país y poner acceso, acceder a ese Google en español con todos los resultados que nos da. Vale, pues eh, hay un truco para hacerlo, hay que conocer una pequeña triquiñuela, el proceso, que es nada, estamos a dos clics de hacerlo, pero os lo voy a contar, así que allá vamos, me pongo los ojos de ver y aquí nos ponemos. Bueno, esto es google.es, ¿lo veis? Pone google.es, si estuvieseis en otro país, Latinoamérica, Argentina, México, pues pondría google.mx... Eh, la URL del de Google de vuestro país, que es el que Google carga cuando ponéis Google y accedéis. Bueno, pues eh, hoy, eh, hoy tenemos el Doodle, aquí generalmente ya sabéis que pone Google y en mi caso pone España en un lateral. Es, esto es lo que aparecería las veces que no hay un Doodle de Google sustituyendo, sustituyendo este cartel. Veis que pone Google España. Vale, pues hoy, hoy hay un Doodle, hoy está el 105 aniversario de la primera expedición al Polo Sur de Amundsen. Entonces no vemos que es Google España, pero sabemos que estamos en Google.es. Quiero que os fijéis en la parte de abajo, un pequeño menú que hay abajo a la derecha que pone privacidad, condiciones y configuración. Quedaos con estos tres elementos, porque ahora veréis lo que pasa. Para pasar a Google Español tenemos que poner google.com y meternos en el Google Español, pero a la primera no nos va a dejar. Fijaos, nos vamos a la URL y en google.es, sustituimos el .es por .com, vamos al Enter, y ¿qué pasa? Nos recarga la página, pero veis que estamos en la misma. De hecho, si veis la URL, vuelve a poner google.es. Vaya, y seguimos con el Doodle. Pero, fijaos, abajo a la derecha, hay una opción más que nos ha colocado, usar google.es. Com. Esto es porque Google en un primer momento se piensa que tú quieres seguir estando eh, en la navegación de tu Google del país, de Google España en este caso. Pero por si acaso ya nos da la opción, por si es verdad que habíamos puesto .com madre de, como así ha sido, nos da la opción de poner aquí abajo usar google.com. Pues bueno, pinchamos y veis lo que pasa. Ahora ya estamos en Google Español. Aquí lo pone además. Google Español. Fijaos siempre que ponga ahí Google español. Entonces ahí es ya donde podemos estar haciendo las búsquedas de resultados en idioma español. Veis que es, que es de dos pasos. Ponéis .com, pero luego lo forzáis abajo a la derecha en el menú poniendo usargoogle.com. Es más, si os fijáis ahora abajo a la derecha pone usargoogle.es en el caso de que nos queramos volver a Google España al Google del país en el que estuviésemos, del país de Latinoamérica en el que estuviésemos. Pues así se pasa, la próxima vez que queráis pasar a Google Español ya sabéis cómo se hace. Y nada, pues yo me regreso a mi cueva, que me parece que se va a volver a poner a llover. Oh. En fin, hasta luego, nos vemos.